Hola chicos, si están viendo este video es porque fueron seleccionados para cursar el experto en periodismo digital. Bueno, ustedes ingresan a la página de FATLA www.fatla.org Cuando ingresan, yo en este caso lo que les estoy compartiendo es ingresando desde mi móvil, desde mi teléfono, van a encontrar, esta va a ser su página principal, vista desde el teléfono, ingresamos a Campus Virtual, como nos los indica las instrucciones que les compartimos por internet luego ustedes van a encontrar el campus al cual fueron asignados en este caso es unicornio recuerden que tenemos hasta el 4 de abril para tener registrado toda nuestra beca le damos clic en el botón unicornio automáticamente ingresamos a la pantalla de el curso ya ustedes están registrados por lo tanto ustedes solo le dan al botón acceder que lo encuentran en la parte superior derecha le dan acceder cuando ingresen van a encontrar toda la información de fatla que cómo registrarse como habitante esto ya ustedes lo hicieron porque ya se generó cuando se envió toda la información entonces la pregunta que siempre todos tienen es cómo ingreso ustedes para ingresar van a encontrar el espacio donde dice ya tienes una cuenta nombre de usuario y contraseña. En el nombre de usuario van a colocar en este caso eh, la contraseña que fue asignada. Yo voy a hacer el ejercicio con a ver, con Milagros. Entonces voy a ingresar el DNI de Milagro que dice 71 32 75 46 71, 32, 75, 46, accedemos, Entonces, cuando ingresemos vamos a encontrar en la parte superior esa barra de herramientas de la cual van a tener la primera una campana que la campana nos va a mostrar todas las notificaciones es decir estamos iniciando el curso tenemos esta semana una actividad y lo que le vayan colocando el profesor que esté en ese momento acompañándolo luego van a tener ese botoncito que está titilando que es un mensaje ustedes cuando le dan clic allí ahí van a aparecer el mensaje que ya tienen ya tienen un mensaje de María Teresa que va a ser la tutora que les acompañará en este módulo después que ustedes lo leen lo pueden responder, le pueden escribir ustedes lo cierran en la parte superior derecha tienen una X, ahí cierran entonces bajan ahí ya están en el campus, dice ya ustedes están ingresando al, al curso, ya ustedes crearon su cuenta, que es el punto número uno, porque dice para que aprobemos tu beca debes seguir los siguientes pasos. Uno, crea tu cuenta. Esa parte la obviamos porque ya tenemos una cuenta creada. Dos, registra tu solicitud. Entonces eso es lo que vamos a hacer y es lo que nos están pidiendo. Entonces nos vamos hasta abajo y tenemos el botón que dice solicitud de beca, acceso. Le damos clic en el botón acceso. Cuando ingresamos, ya estamos en la solicitud de becas, Nos da toda la información de bienvenidas y bienvenidos. No tomamos el tiempo para leer todo lo que nos dicen. Entonces dice, presenta tu solicitud. Paso 1, ustedes le dan clic al paso 1 y se automáticamente se van a unir al grupo de WhatsApp. Yo no le doy clic porque yo no me voy a unir porque ustedes son los que tienen que estar allí con su tutor. Paso 2, completa tu perfil. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de completa tu perfil. Aquí les da la información de cómo completar el perfil, de qué tipo de fotografía tienen que tener. Recuerden que la fotografía que le piden es una fotografía donde se vean ustedes solamente. Por eso es que les colocan algunos ejemplos de qué tipo de fotografías son las que se sugieren. Si ustedes aparecen con el perro, que están muy lejos, esas fotografías serán anuladas y por lo tanto no tendrán aprobada la beca para que continúen ya el módulo 1. Para hacer este ejercicio en la parte superior derecha tienen un circulito que tiene una silueta de un muñequito. Ustedes desplegan esa ventanita. En este caso yo dije que estoy haciendo el ejercicio con Milagros García. Entonces tenemos Milagros García, área personal y perfil. Entonces le damos clic al botón perfil. Recuerden que estoy haciendo el ejercicio desde el teléfono. Entonces dice Milagros García, no tiene foto. Entonces en la parte donde está la foto, en la parte superior derecha tienen un iconito que es como... Un, un resortito, no sé Allí lo desplegan Y dice editar perfil Entonces recuerden que también ustedes pueden cambiar su contraseña Eso ya queda a disposición de cada uno de ustedes Le dan editar perfil Cuando le den editar perfil Allí tienen el nombre, el apellido, el correo con el cual fueron registrados La dirección En descripción ustedes pueden escribir algo de ustedes si les apetece Lo ideal sería que por lo menos colocar hola Soy milagro, soy estudiante tal, o soy una líder de tal lugar o bueno, mis hobbies son tal cosa lo que ustedes consideren que sea necesario compartir o oh, mis expectativas para eh, para mi, mi desarrollo profesional es tener herramientas para ta ta ta ta y por lo tanto me empeño siempre en compartir y aprender e innovar mi, mi hobbies son andar en bicicleta estar con mis hermanos Etcétera, estoy dando apenas algunos ejemplos. Luego en la parte de abajo encuentran este espacio que dice archivo. Puede arrastrar o soltar aquí los archivos para añadirlo. Como estamos desde el celular, ustedes le van a dar clic al botoncito, entonces le va a desplegar esta ventana y dice archivos recientes, subir un archivo. Vamos a subir un archivo. Entonces, cuando le dé subir archivo, le da la opción abajo de seleccionar algún archivo para guardar. Entonces, cuando le damos seleccionar. En mi caso me va a aparecer la Fototeca, que es el álbum de fotos de mi teléfono. Si me quiero tomar una foto nueva, tomar o grabar foto o seleccionar archivo en caso de que tu teléfono tenga algún archivo guardado. Ustedes lo abren, ubican el archivo que van a compartir como su foto de perfil, le colocan el nombre aquí, Milagros, en el caso de que sea después de subir la foto y le da subir este archivo. Automáticamente va a aparecer su foto de perfil grabada allí. ¿Qué otra cosa nos piden? Luego nos piden, acepta las condiciones. Entonces, para aceptar las condiciones, leemos todo lo que dice acá. Le damos sí, sí, sí, sí o no, sin contestar aún. Bueno, aquí tenemos más o menos el ejercicio de quienes no han contestado, quienes sí han contestado, ya quienes tienen foto. Recuerden que tienen que contestar esto porque es parte del ejercicio que estamos haciendo. Y por último tenemos paso 4, estado de tu beca. Si completas esos tres pasos, recuerden que acá debería decir aprobado, porque es lo que esperamos, porque la parte económica, ya aunque sale la información acá de requisitos de cobertura económica, requisitos de ingreso, ya esta parte de la cobertura económica es parte del convenio que el organismo andino de salud hizo con, la, con FATLA para que ustedes puedan participar y no tengan que cubrir ningún gasto. Así que, bueno, cualquier cosa quedo a disposición para acompañarlos.